Sí. Ya bueno, pero eso, eso es lo que mola, tío. No chieres, sí, ya, por por favor. Favor. Oye, Hay un poco de silencio, ¿vale? Gracias. Os quiero. Joder, qué rapidez ¿eh? Pobre guisado, tío. Me acabo tío, de Yo guisado encontrar... dura menos, churro. Me acabo de encontrar. Aguisado. Cuando estaba yendo a desactivar la verga esta. ¿Dónde? <ríe> eh, justo debajo. En el centro, pues debajo de todo. Vale. Almacén que... a la derecha, yo lo he visto. Y yo me lo he y no había nadie cerca. Yo, yo creo que es mostrenco porque cuando él ha hecho lo de la, la de la tarjeta, no ha subido la barra. Escúchame. Vaya, te lo Voy a dar una comunicación, o sea, ¿vale? Tú me has, me has acusado, ¿vale, Conan? Tú, yo lo respeto con todo. Sí, sí, te Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pepe, Pepe va diciendo tontería mientras va pensando eh, que la acusa... Pero escúcheme, pues para... me quedan define, a mí... Totalmente, Porque no me fío de ti? Pero si yo viví voy de electricidad bajado, con, mis dos, has... con mis dos hermanos. Muy frío. Me fío de los dos hermanos. Porque si me votáis Aquí, a mí... Nadie es hermano de nadie. Si votáis a mí... Pues si yo estaba si abajo con mis hermanos que mi electricidad. Si me votáis a mí os vais a comer una puta mierda. Así sí, así. venga tío. Ay vale, La yo solo he dicho que que tú eres sospechoso ya está. Yo no, yo no sé si eres ¿Qué tú. tú ¿no? Que peamos, ¿no? ¿Se esquipea. Yo esquipea, pero que. Se equipea, yo, pero bueno, bueno, ¿eh? se equipea. yo de mis manos Juanes. Yo depe pero me acerco. Ya me ¿Pero me acerco. Podemos, podemos máximo ¿Pero? permitirnos. Pero ¿por qué? ¿Por qué votas ahí? No. En es que serio, sí, ah, si yo? Es Rubén y Chechu, eh. Vale, va. ¿Puedo hablar, por favor? vale, va. vale va. Entonces, ya, no. No, ya no. No sé si voy a hablar, me subo a la polla. Rubén, tú cuando para el juego, ¿dónde estabas? Cuando para el juego, yo navegación navegación. Yo, chavales, Vale, ocho, vale, ahí, que y la... La... No, es... no es botón, Que, la botón, no el botón, hacer... que te caigo un la polla y, yo. Que el mío y no puedo hablar porque no me dejes hablar. Porque el otro gilipollas del en Corita baja. ¿Qué rol es, coño? ¿Qué rol de cerrar lo que no quería Chechu ¿quieres seguir culpándome a mí o no me has visto lo suficiente? No era para culparte, si me hubiese de hablar antes, te habría hablado. Es verdad, ¿vale? estábamos Chechu, Rubén y yo ¿no en el No puedo hablar. Pues, es mi hermano Rubio estábamos en la cámara. Eh, Entraba en navegación yo, y estaba Rubén. Sea, Rubén bueno. Y estaba haciendo Y Entonces, por eso le pregunté a Rubén dónde estaba, porque no sabía muy bien si era él. Era por eso no, para descartar. No Vamos estaba navegación. Hemos escuchado sí, a los por eso, para ¿Quién es que ha votado? Eh, he encontrado a Pepe... En la izquierda abajo del todo Vale, yo una cosa os voy a decir Teo y su hermano estaban juntos No me fío de ellos dos, pero bueno Nosotros tres estábamos juntos momi estaba solo y cámara Yo estaba, en yo cámara. estaba, yo estaba haciendo misiones momi ha reportado yo creo que lo has encontrado, momi? Eh, que... A la izquierda abajo del todo ¿Y dónde estabais vosotros, Yo, Teo, yo estaba y en, y cámara <risas> conmigo, en cámara Y el hermano conmigo Y se arrastró Y Raúl en cámara Y los dos Que estabas en cámara Pero si sí, yo pasaba con cámara Hay que votar, ¿eh? yo votaría a Teo yo la la que que no, no, que ¿tú? mi hermano no es, que, que no, yo creo que, yo que mi mamá mi no Raúl, es, que no, no no es el, Si no es él, es el amarillo Es que soy su normal, eh, o loco, eh, es un loco Ya Yo estaba diciendo que estamos en cámara los dos y no hemos visto a nadie ¿Qué entendéis sí, de sí, Que entendéis de que... Yo creo que son Arispon y Momi nos la están liando el partido ¿Lo ves? Están los es otros dos juntos ¿Cómo vamos a hacer? Son Arispon y Momi Por la puta cara, por la puta cara Mm. No, tío, el sol está muy pronto, tío. Vamos, ¡Gran, <saiden> Onion, gran tenemos T una sinergia. Mommy, te digo una Me todo el he hecho tío. Me una doble kill en un momento. Mommy, te una cosa. Y encargarme a Pepe, dicho, dicho: lo he dicho, lo he dicho, lo he dicho, Ariponi, Mommy. Buenísima, hostia. Sí, lo he dicho, pero pues, bien que Me parece muy feo. <risa> me parece muy feo que le hagas esto a tu Peppa Pig sí, de... es que estabas oh, muy al feo el cooldown, Si, sí, el, el, sí, el hay que subirla, hay que subirla todo, un cabrón tío, un, pinturillo, un pinturillo, un pinturillo, una mierda Vamos me da mi chavos Es que no, no me escucho Vale, vale, que no lo está escucho Está se está ahí Mancha te lo han Si, si, le he El dúo pues. maestro, el dúo maestro, a por... ¿La echamos o no? ¿La echamos o no? Es el... eh, me cago, dime cuál es vale, dale Sí, sí, sí. Sí, dale, sí. venga. Sí, dale, venga. Bueno, vaya está ya. Mayago. Que la estamos jugando, Checho. Estamos jugando, Checho. Vale. Un vale. Voy a ser sincero, vamos, tonto. voy a ser muy sincero. No he visto absolutamente wow. nadie porque venía de abajo, venía a ceder la misión de la conchita esa blanca Qué y he encontrado Ari, el día. cuerpo Qué de Rubén aris. en el pasillo subiendo, un subiendo hacia navegación. No te escuchan. mi pablito, hostia. ¿Me escuchas ahora? ¿Me escucháis a mí? Sí. Sí, no. Sí, sí me escuchan. Sí, sí. Tiene que darle... Uh, ya, pero ya es que tú tienes el micro desactivado, tonto. Ahora te, te estás escuchando por mi micro, que eres tontito. Me ah, ¿Se me escucha? Sí, sí. sí escuché. Escuché. Vale, escúchame. Y yo, venía de abajo de hacer la misión de la concha esa blanca, ¿vale? Sí, uh -huh. traslado de, de cudos, comunicación. De escudos, de escudos, sí. Como, como coño se llame eso. lado de comunicación. He ido hasta naveg a na a navegación porque tenía otra misión y en el pasillo ese de ir subiendo para navegación me he encontrado a Rubén, el cuerpo de Rubén, pero no he visto a nadie, vale. no sé si ha subido para arriba. Yo he estado con, con arriba yo con estado... y sé que no ha sido. Yo estaba con Walker no en electricidad. Yo estaba llegando a comunicación y por comunicación no tiró tirado a nadie. ¿Qué hace más? ¿Qué peamos o qué? Entonces, no, entonces, de momento ha estado solo. Pero bueno, skip. es que. Sí, es que... yo estoy con cualquier. Es, el que ah, es que peamos, ah, estoy solo ¿sí? y ya estoy sospechoso, hermano. ¿Qué me vaya a echar ya sin que me maten también o qué? La eh, primera ronda. No, razón? avisado no. que no. Es de los dos, tío. Que no, hombre, no. Es que. No aguanto ni de tripulante ni de impostor. Vale, vale, no llores. No puedo jugas esta. Hostia, por la siguiente que está. Es silenciarse. Haz una doble, Pablo, por favor, leme. Pablo, leme, Pablo, leme, Pablo, leme, Pablo, leme. Pablo, leme, Pablo, leme. ¡Pablo! Leme. <ríe> ¡Pablo ¡Qué buena! <ríe> porque no, le dijo Puta, no, padre, no, no, que ha no que iba a a la no, no, y al lado, nada, tío, no. lo, han hecho de loco lo, han hecho de loco